Este es el día que Dios hizo Nos alegraremos y nos gozaremos en Él En Josué 7, 10 Encontramos un pequeño pasaje Que nos va, que va a dar pie a la, a la reflexión que tenemos para el día de hoy Dice la Escritura Jehová respondió a Josué Levántate ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? Amados yo creo que nuestras derrotas son mucho más serias para nosotros que para, para Dios. Nosotros no hemos sido preparados para vivir con el fracaso. Pues eh, la cultura, los tiempos nos demandan que avancemos siempre de victoria en victoria. Cuando ocasionalmente experimentamos la derrota, eh, sea en proyectos que, nos, que, que comenzamos, o en situaciones con nuestra familia, con nuestros hijos, <coughs> eh, nuestra estima se ve afectada y fácilmente nos envuelve eh, una nube de desánimo, de pesimismo, y, y creemos que ya entonces no, no servimos para nada, que, que nos desanimamos en ¿eh? anyway. igual. Los israelitas, Estaban eufóricos por el tremendo triunfo que Dios le había conce concedido sobre la indestructible fortaleza de Jericó. ¿Se acuerdan los muros de Jericó? Y cómo el Señor, de una manera milagrosa, poderosa, <coughs> <se> había, <coughs> los había destruido. Entonces ellos se habían lanzado confiadamente a conquistar un pueblito que no tenía ni la décima parte del tamaño de Érico, era mucho más pequeño <coughs> sin embargo allí sufrieron tremenda derrota en aquel pueblito y yo me pregunto nosotros somos fácil para adueñarnos de la victoria la celebramos como tremendamente, le damos gracias a Dios por las victorias que tenemos, porque logramos conseguir el trabajo, porque quizás este, nos salió bien algo en la casa, bien algo en el proyecto, pero qué difícil es, amado hermano, enfrentar la derrota, nos intoxicamos. Nos intoxicamos con la victoria, pero la derrota nos intoxica aún más. Y eso le pasó a los israelitas. Ellos vieron como presa fácil el, el próximo objetivo militar de la conquista, el pueblo de Hai. Conocemos entonces que sufrieron una derrota tremenda. La, la derrota en muchas ocasiones es tan amarga y difícil de di, digerir Que cuando estamos seguros de que todo iba, a, be, iba a, ir, va, va a ir bien Sencillamente Se cae todo Josué se sintió profundamente desilusionado Se sintió yo diría que hasta traicionado Él pensaba que que Dios lo había llevado a esa derrota y tenía razón en parte. Pero lo que sucedió nos sirve de un gran ejemplo. Dice la Escritura que Josué se tiró al piso y comenzó a, a, a exclamar con amargura, ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Fíjate algo, pero te, te voy a decir, mira, siempre la derrota nos llevan para que miremos las cosas como no son, siempre la derrota nos impide ver la mano de Dios sobrando, siempre es así, cuando tú tienes un problema económico grande, cuando viene el fin de mes y tú no tienes el dinero para pagar el alquiler de la casa o, o la hipoteca o, o quizás no, no tienes el dinero para comprarle algo a tus hijos. Tú te lamentas de las cosas que pasaron en el pasado. Miren, en tiempos de derrota, amados, no podemos perder mucho tiempo lamentándonos por las decisiones que hemos tomado. Miren, no hay duda que es importante aprender de los errores cometidos. Y ahí está el punto. Ese es el punto cuando nosotros aprendemos de los errores que cometimos. Miramos el pasado, no con recriminación del pasado, sino que lo miramos para aprender aquellas cosas que Dios nos está tratando de mostrar. Pero las recriminaciones del mundo no pueden deshacer todo lo que nos pasó. Todas esas recriminaciones que nosotros podamos darle a la situación, no van a cambiar lo que pasó. Sencillamente no van a cambiar. Así que si no van a cambiar, tenemos que aprender de ellas. Cuando estamos tumbados, debemos ponernos de pie y resolver lo más rápido posible la situación que nos llevó a caer. Por esta razón, el Señor le pregunta a Josué, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? ¿Por qué? ¿Por qué no ev evalúas? ¿Por qué no haces lo que tienes que hacer? ¿Lo animó? Para que tenía que... Porque Josué tenía que levantarse. Levántate, Josué. Y ves hacer lo que te corresponde a ti. Limpiar al pueblo de su pecado. Esto me trae también como a la memoria la situación de Elías después de una gran victoria con los profetas de Baal, viene el comentario de una mujer, y dice que lo va a perseguir, que lo va a matar, y él sale corriendo, él se va deprimido, se sienta debajo de un enebro, y sencillamente no quería, no quería, se desanimó, vino, vino el problema de la, de, de la desilusión, y Dios le dijo, Elías, ¿qué haces ahí? Levántate. Vete a hacer lo que tienes que hacer. Y no conforme con eso, Elías se metió en una cueva. Y dice la Escritura que Dios nuevamente le dijo, oye, vete al valle, vete al valle. Vete a predicar, vete a hacer lo que tienes que hacer. No sigas lamentándote por situaciones que yo he creado. No sigas no sigas lamentándote por situaciones que, que realmente tienen solución. Amado, cuando usted cae, el enemigo quiere que usted se mantenga allí, sintiéndose lástima por sí mismo y renegando por la situación que vive. Su Padre Celestial, sin embargo, lo quiere otra vez en pie. Sí, hay cosas que confesar. Hay cosas que pedirle perdón al Señor. Hágalo. Si hay personas que usted tiene que enfrentar, enfréntelas. Si hay situaciones que tiene que corregir, corríjalas. Pero no pierda el tiempo lamentándose por los acontecimientos que le han tocado vivir. Mire, amado, a veces vemos personas que tuvieron una mala experiencia años atrás y todavía en este tiempo. 50, 60 años después, siguen lamentándose de las mismas, las mismas, las mismas cosas. No podemos seguir lamentándoles por cosas que, que pasaron, ya pasó. ¿Qué aprendiste de esa experiencia? Perdonaste. Si tú perdonaste, entonces echa para adelante. Y deja eso allá atrás. Deja que Dios se encargue. Pero el problema es que muchas personas siguen lamentándose todo el tiempo. Hay mujeres que se divorcian y hombres también que se divorcian y siguen lamentándose de que esta persona le hizo esto, aquello, lo otro, lo demás. Y ya han pasado años y siguen sintiéndose en esa derrota. Hay un libro muy excelente que lo escribió Richard Foster. Se llama la oración. Y el autor de este libro nos dice. Cometemos errores. Muchos de ellos. Pecamos. Nos caemos. Y con frecuencia cada vez nos levantamos de nuevo. Y otra vez. Comenzamos. Y una vez más nuestra insolencia y obsesión con nosotros mismos. Nos derrota. No importa. Confesamos. Y comenzamos de nuevo, y de nuevo, y de nuevo, y de nuevo Ahí está la victoria del creyente En levantarse, en seguir hacia adelante En ver con los ojos de Dios lo que Él tiene al frente de nosotros Y no mirando hacia atrás Porque nos convertimos en estatuas de sal Lamentándonos lo que pudo ser y no fue Yo le pido a Dios en esta mañana Señor Mira, Padre Santo, nuestra audiencia Si hay alguien, Dios amado, que está en esta situación Que se siente derrotado por las situaciones del pasado Yo te pido, Dios de la gloria Que tú ilumines su mente y su corazón que lo animes a levantarse y que le muestres el camino que debe seguir. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Dios te bendiga, amado hermano. The podcast you just heard was made using Anchor. Ever thought about making your own podcast? Anchor makes it really easy for anyone to get started. It's a one-stop shop for recording, hosting, and distributing podcasts.